Estamos de retorno, son las 22 horas y bueno, nosotros lo habíamos anunciado, hablamos acerca del aniversario de las Fuerzas Armadas. Eh, tengo dos invitados para conocer algunos de los detalles que se viene precisamente dentro de todo lo que se está organizando y le habíamos anticipado, esto va a ser en Cochabamba. Estamos junto al general Iván Hilarión Alcalá, jefe del departamento séptimo del comando. en jefe, ¿cómo está general? Bienvenido, muy buenas noches. Muy gentil, gracias por la invitación. Bueno, comentarle acá, que... En esta oportunidad nos hacemos presidentes para poder invitar a toda la población para que se sume patrióticamente con el espíritu cívico que corresponde a estas fiestas patrias. Eh, las Fuerzas Armadas celebran el, el próximo 7 de agosto, un aniversario más. Sí, son los 209 años de independencia de, de nuestro país y precisamente por esos motivos se han confeccionado un conjunto de actividades que que van a ir precisamente a relevar tan magno acontecimiento. Eh, me gustaría que antes de empezar todo los. A ver, permítame saludarle, yeah. dice Almirante Luciano Pretea, el ex jefe del Departamento Primero de Comando. El jefe también nos acompaña. Bienvenido, es un gusto. El gusto es eh, desde luego para, para mí, para las Fuerzas Armadas, eh, cumpliendo la disposición del señor Comandante en jefe de las uh -huh. Fuerzas Armadas. Tenemos a bien... Eh, ...ocupar este espacio que gentilmente nos ha cedido, estamos a la orden. A ver, conozcamos, ¿qué se viene precisamente? Lo habíamos dicho, tenemos el aniversario, el 7 de agosto... ...sin embargo, creo que hay una modificación, más no me equivoco, para el 8 de agosto. Así para es. Para la parada militar, en lo que se refiere a ello, ¿no? Así es, evidentemente el 7 de agosto es el eh, 193 aniversario... Eh, ...sin embargo, el acto central se va a llevar a efecto un día después, el 8 de agosto... ...en la ciudad de Cochabamba... Uh -huh pero eh, el 7 eh, también se van a, a realizar eh, los actos cívicos militares en diferentes guarniciones militares a lo largo y ancho de nuestro país. Así se van a tener eh, diferentes actividades entonces. A ver, coméntenos alguna de ellas. Bueno, eh, eh, nosotros queremos eh, eh, trabajar, eh, eh, mejor dicho, exponer, mostrar a la comunidad, a la población, a nuestro pueblo, ...que las Fuerzas Armadas justamente han nacido de allá, ¿no es cierto? Y este 193 aniversario queremos mostrar con diferentes actividades culturales... Uh -huh. eh, ...porque creemos que eh, una de las cosas más importantes es desarrollar la identidad de nuestro pueblo. La identidad es conocer de dónde venimos y cuál es, eh, hacia dónde vamos. En ese sentido... Creemos nosotros que las Fuerzas Armadas, que son eh, parte del poder nacional, y el poder nacional está compuesto por dos elementos. Uno de ellos es lo tangible, lo que se ve, se dice en término militar, los fierros. Pero hay otro poder también, no menos importante, que es el intangible. Y ahí está la cohesión nacional, la identidad, la moral de un pueblo. Entonces ahora las Fuerzas Armadas quieren destacar esa cohesión, esa identidad y por eso es que desarrollamos actividades musicales, culturales, eh, tal es así que el día, eh, uh -huh. por ejemplo, el día sábado tenemos la presentación de nuestra banda sinfónica del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, una presentación que la vamos a desarrollar en la ciudad del Alto. Y eh, queremos ahí eh, dar ese mensaje a, este, a esta a, a heroica población que nos ha acuñado ese aforismo muy importante, ¿no es cierto?, que nos alienta, que dice el alto de pie en toda circunstancia uh -huh. eh, y no de rodillas. Este sábado 4 de agosto, ¿el que viene? No, este... ¿El eh, día de mañana? Eh, el día de pasado mañana. Uh -huh. ¿No es cierto? Ah, el día sábado. Sí, así es. El sábado, ¿a partir de qué hora van a estar en todo caso? 10 de la mañana comienza eh, este evento. Muy bien. Eh, estimamos eh, prácticamente tener una población eh, juvenil. Uh -huh. Y ahí estaremos mostrando a través de la música esto que estamos hablando. Uh -huh. Que Bolivia es un país eh, que ha sido forjado por héroes valero valerosos que han ofrendado eh, su vida para que nosotros tengamos esta patria libre, soberana capaz de autodeterminarse en su destino General, esta es una de las actividades que tienen, me imagino que tienen otras como eh, Fuerzas Armadas y, y en este su aniversario pues también que signifique la participación de, de la población en sí Bueno, eh, en realidad nosotros ya hemos empezado nuestras actividades, uh, nuestras actividades uh -huh. nuestros festejos precisamente este Próximo 30-31 de julio, uh -huh. en Chuquiago Marcas, vamos a presentar la obra titulada a la Marinita y el Mar. Es una obra que realza y refleja, el, en, en conmemoración a las heroínas de las coronillas más o menos el, el deseo permanente que tiene la mujer boliviana de, de su aspiración, de no cejar uh -huh. su aspiración de volver a las costas del Pacífico. La misma también va a ser presentada el 5 de agosto en el Teatro Acha en Cochabamba. Eh, el primero de agosto, mire como, como siempre se ha realizado, es la diana de salutación e isa de la tricolor nacional en todo el territorio nacional, porque el primero de agosto siempre empieza para nosotros eh, esta, esta celebración. El 2 de agosto en Cochabamba tenemos el pentatlón militar que se denomina Héroes de la Independencia, donde van a participar equipos de las Fuerzas Armadas para demostrar las capacidades, habilidades y destrezas que tiene en todo lo que es la formación militar. Es un evento netamente de carácter castrense, sin embargo, eh, eh, permite mostrar a la población el acondicionamiento físico de nuestros eh, recursos humanos para lo que es la defensa de la seguridad, la defensa y soberanía seguridad del Estado, ¿no es verdad? Es nuestra misión constitucional. Uh -huh. Fíjese usted que el 2 de agosto tenemos también eh, eh, la creación de la Federación Deportiva Militar. En estos últimos Juegos OdeSur eh, hemos destacado y relevado mucho el papel de las eh, Fuerzas Armadas porque recursos humanos pertenecientes a las tres fuerzas, en realidad las Fuerzas Armadas, han representado de una u otra manera y, y bueno lo han hecho muy bien. El equipamiento que el, el hermano presidente actualmente nos ha entregado, que... Eh, va a ser utilizado precisamente con este fin para rescatar valores, para rescatar eh, atletas que nos vayan a representar futuras competencias ¿no? uh -huh. tenemos también el, el 3 de agosto el, la prueba denominada 10K, Gregorio Colque en alusión a ese cine, personaje que en algún momento como todo el mundo sabe en la historia vino a dar la voz de alerta uh -huh. de que habíamos sido invadidos en, en nuestro territorio participan las fuerzas armadas y también población civil el 4 de agosto tenemos una retreta de bandas militares en todo el país, en todas las plazas y principales capitales, y de igual manera tenemos una feria que la hemos denominado eh, Productos y Servicios para la Seguridad y Defensa del Estado. Esta feria es muy importante, se va a desarrollar en Cochabamba el día 4, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, uh -huh. donde todas las empresas eh, desconcentradas, descentralizadas, eh, Estratégicas y productivas. Estoy hablando de Maxanfanexa, Fanexa, Cofadena, uh -huh. Fábrica Boliviana de Municiones, eh, Cosmil, eh, Cofadena y, mm, y en fin, la Escuela Militar de Ingeniería participar? van a presentar todos uh -huh. sus productos y servicios. Y no solamente eso, sino que los, las unidades militares operativas y de especialidad también van a ser presentes con todo su material y equipo y la población probablemente va a tener la oportunidad de sacarse fotografías con todo ese eh, uniforme, material y equipo que vamos a presentar. Y de igual manera las unidades productivas de las tres fuerzas, que usted sabe, el, no solamente es la formación militar, sino hay unidades productivas donde se realiza uh, el, manejo, eh, el manejo y la, la producción del agro, manejo y producción de ovinos, eh, elaboración de lácteos y otros productos que normalmente vayan a apoyar a todo lo que es la alimentación de la, de la tropa en, en su servicio militar van a pre presentar sus habilidades de esas, sus capacidades de cómo eh, realizan esta, esta actividad y bueno ya nos venimos al 6 de agosto donde hay un concierto de, de, de bandas en el estadio en Cochabamba va a ser un concierto de la banda de, de las Fuerzas Armadas y la parada militar va a ser el 8 de agosto en el circuito Bolivia, donde está el, la, el campo ferial en, en, uh -huh. en Cochabamba. Hasta ahí sería, digamos, la parte fundamental de toda la presentación de las actividades que va a culminar el 17 con la, el Día de la Bandera. El Día de la bandera, ah. sí. Bien, ahí usted eh, ha podido escuchar eh, el detalle pues de todas las actividades que se vienen por el aniversario de las Fuerzas Armadas, los centrales el 8 de agosto, obviamente, porque se va a desarrollar esta parada militar que, que ya es esperada, no va, va por diferentes departamentos y la y otra vez pues también le ha tocado al departamento de Cochabamba. Yo quiero agradecerles a ambos para ir cerrando la entrevista. Es almirante, eh, datos importantes, la gente ya puede participar, de hecho, desde este sábado me decía... Así es, la invitación es eh, en, en especial a la Ciudad del Alto, uh -huh. pero también a todo nuestro país que pueda sumarse, porque vamos a difundir por los medios de comunicación, uh -huh. para que nos acompañen. Será un evento importantísimo porque a través de, este, de la música vamos a mostrar nuestra historia. Ahí está, hecha la invitación para este sábado en la Ciudad del Alto eh, General. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. A usted, pues, muy agradecido por el espacio que nos brinda para poder eh, presentar a toda la población e invitarles permanentemente para que se adhieran con espíritu y fervor cívico mm. a todos estos actos que no son solamente los militares, de todos los bolivianos. Ha sido un gusto. Nosotros de esta forma le hemos dado a conocer también este espacio para que usted pueda participar de los mismos, ya tiene los, los lugares, las fechas y si existe alguna duda, ¿dónde puede conseguir conseguirse información general? Nosotros vamos a dejarle aquí en el canal un ah, número de sí. teléfono y demás para que si es que existe alguna eh, llamada que quiera ahondar y preguntar un poco mejor las actividades que vamos a realizar, uh -huh. nosotros con todo gusto vamos a, muy a bien. responder y vamos a poder... Y por las eso. redes sociales también le vamos a pasar los datos. Así que gracias a nuestros dos invitados. Son las 22 horas con 11 minutos. Vamos a una nueva pausa. Enseguida retornamos.